Así como los gobiernos tienen principios, el principio de la honra es uno de los principios importantes para crecer en nuestro destino y propósito. Honra se define en el diccionario como sigue. Expresión de respeto, admiración y estima por una persona. El honor es visible, está probado y ese es uno de los valores cristianos que debemos restaurar. En el orden de Dios, debemos honrar a Dios los padres y siervos de Dios Honramos a los demás cuando les mostramos nuestro aprecio y admiración Promovemos su reputación e imagen y hablamos bien de una persona Honrar a Dios es el primer mandamiento Así que honramos a Dios cuando expresamos nuestra admiración alabándole Mostramos honra a Dios cuando adoramos en su presencia Recordemos que la palabra de Dios nos habla claro y nos dice mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos Isaías 56, 7b En las historias bíblicas se registran ejemplos de personas que dan este honor a Dios David en primera de crónicas 29, 16 dijo Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre vienen de ti Todo te pertenece en otras palabras, honramos a Dios con nuestros pensamientos, palabras y actitudes. Hermanos, la honra no solo se piensa, sino que se expresa. ¿Cómo honrar a Dios? Aquí hay algunas opciones y ejemplos. Primero, honramos a Dios a través de nuestra alabanza y adoración. María ofreció una libra de perfume puro de nardo en honra a Dios. Segundo, honramos a Dios con nuestras palabras Nuestro lenguaje debe ser el lenguaje que glorifica a Dios Por ejemplo, Josué y Caleb, los dos testigos que hablaron bien de la tierra prometida Hermanos, la rebelión y la desobediencia es lo opuesto a la honra En otras palabras, honras a Dios cuando obedeces La honra y la obediencia son sinónimos en la palabra de Dios Josué y Caleb honraron a Dios y fueron bendecidos Tercero, honra a los siervos de Dios El testimonio de Jesús nos enseña a honrar a los siervos de Dios Recordemos que honrar a los siervos de Dios tiene su recompensa Nunca te olvides que Dios honra a los que le honran Como encontramos que se nos dice en 1 Samuel 2.30 Hermanos Debemos honrar a Dios todos los días de nuestra vida. Hemos sido bendecidos con tantas cosas que no debemos olvidar dar gracias a quien nos las ha dado. Debemos pensar en cómo podemos honrar a Dios y lo que Él hace por nosotros. Este no es un momento para rendirse y perder la esperanza, sino un momento para reevaluar nuestras prioridades y reconocer lo mucho que Dios nos ha dado. Creo que es importante que recordemos que no todo es perfecto y que a veces debemos dar un paso atrás para reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es difícil cuando empezamos a pensar en lo que está mal en nuestra vida, pero no debemos preocuparnos tanto por los problemas y en cambio tratar de centrarnos en las cosas positivas que Dios nos ha dado. Decir gracias Señor